No sé qué es que está sucediendo, no publicaron nada, pero las cosas están... Oh. Oh. Tinaco desde el cielo, encima de los carros que tenemos, yo se lo presto, mi carro nuevo. No tengo un garaje donde me Están lloviendo, tinaco desde el cielo, encima de los carros que tenemos, ya se lo presto, mi carro nuevo. No